Sí, estaba, sí. Estaba vamos a ver el informe. Voto látima, voto pobreza, voto qué no sé. Lo vamos el a ver gran cómo, pobre, Cuando gran vote. hermano. <ríe> y además que... La gran lástima, no sé. Ah, vamos claro. a ver qué pasa ¿no? con la gente cuando vota. Por primera vez desde que entró a la casa, Tiago está en placa. Y esto no solo revolucionó al público, sino también al panel, que enseguida se zambulló en la polémica. Yo lo que espero es que salve a Tiago. Es la único, Ay, única no, vez que espero a alguien. A placa, porque a mí me parece dominado. que... Yo creo que hay muchos prejuicios contra los pobres. Así como hay muchos prejuicios contra los gordos, también contra los pobres. Hay pero pobres, que... mucha gente que le molestan los pobres cuando los ven como son. Y no esa imagen de que el pobre tiene que ser un tipo humilde, sumiso... Pero, pero, pero, que diga Pero veces... casa de sí, normales porque... son todos iguales. Sí, ¿eh? está bien, pero... ¿Sí? Sabéis por qué? Creo que si no lo salva, se va. Y creo, especialmente en las redes sociales, hay muchos memes vinculando la pobreza de Tiago con la delincuencia. Ay, y eso me da una bronca tremenda. Ay, no, no. Con este comentario se puso sobre la mesa un debate muy incómodo. El voto lástima. Hace muy poco habíamos reflexionado sobre este tema con dos ex ganadores de Gran Hermano, que se terminaron sacando chispas. ¿Y bien, a vos no lo odiabas a Cristian? Sí. Yo no odio a nadie, él, no. él a mí me subestimó. Cuando se habló de todos los ganadores de Gran Hermano, que todos son grandes legítimos, porque te, el público te, te considera ganador de Gran Hermano, no porque mm. es una competencia, competencia física, hablamos de todos los ganadores, de los estrategas, de los, de, de los votos lástima. Y ahí, cuando yo nombré el voto lástima, te subiste a mi barco porque yo no te había hablado nunca. No. ¿En, ¿No? ¿En qué la calificaste ayer? No, no, no la vas? califiqué en nada. O sea, ella salió diciendo que yo subestimaba a los ganadores y yo ella no es, había nunca. Ella ganó como estratega, Gran Hermano. No, no, por la el larga. voto, lástima. La historia y la realidad de Tiago, sin dudas, conmueve a sus competidores, al público y, por supuesto, al panel. Su origen humilde y su sacrificado trabajo como cartonero para llevar el pan a su familia han hecho emocionar a todos, porque Tiago es hoy el reflejo y la cara visible de una realidad que duele. Eh, mi mamá me dijo antes de morir, eh, vergüenza tenés que tener cuando salís a robar. Y le hice caso y nunca salí a robar. Trabajo en el mercado central, eh, armo, reposito, carreteo o lo que me ven para hacer. Cuando no trabajo en el mercado central, agarro el carrito y salgo junto a juntar cartón para hacer mi moneda, para llevar plata para mi casa. Eh, y lo primero que haría, si gano el premio, arreglaría toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad. Mira. Te sí. eh, eh, van a desarmar. Ella esa te dijo vos te ir, sí, sí, ella se anotó con mi otra mechi, con mi sí, melliza, sí. y yo venía a jugar la pelota y bueno, y me dijeron si me quería anotar y me anoté <ríe> y salí yo. ¿Sabes lo que es eso, verlo a tu hermano carretear. Eso es ganarse la vida. Eso es ganarse la vida y, y sé lo te digo, lo que es frío, es lo que es hambre y no puedes desayunar bien por traer un mango a tu casa y, y sé lo Cuántas veces vino papado con las piernas así, y dice no doy más, no vayas a trabajar, no, sí, yo es muy laburador, no porque sea mi hermano, no porque labura bien, siempre se, se rompió el lomo, el lomo que tiene es por todo el como no, de no, de chica, sino del trabajo, de chico y no es impresionante verlo ahí, a mí me, me emociona. Y con esta placa se abrió el debate. Por un lado, los que sostienen que si Tiago se va de la casa es por su actitud. Mientras otros apuntan a que si lo sacan es por su condición de cartonero. Y por el contrario, quienes afirman que justamente este es el punto que le dio suficiente banca popular para quedarse hasta ahora. Pero no tratemos pagar? a la gente que si Pero saca a Tiago lo, lo saca no, por no. pobre, lo Pero saca alguien? por maleducado, lo saca porque no le gustó su relación con la tira. No lo saca por Pero pobre. Es un mider. horror decir que lo sacan por pobre. Yo yo coincido que Tiago hace muchas cosas que están mal y la verdad que hay, pero un montón de cosas con las que no coincido, como las cosas que decía, tener sexo delante de otro, claro. pero también me parece que lo medimos a Tiago con la misma vara que medimos a todos los demás, un chico que tal vez no tuvo las mismas posibilidades que el resto, un chico que tuvo que criarse en la calle, que Total. tuvo que salir a laburar. Ojalá que esta oportunidad sea para él, para crecer en la vida, para desarrollarse y ayudar a su familia como lo quiere. Pero si este domingo la gente lo saca, no es por pobre. No. Es porque realmente no se ha ganado el gran cariño de la gente. Y en ese sentido, eh, Seferino, todos los que cartonean como Tiago no están esperando que Tiago gane. Lamentablemente la sociedad es aspiracional y la sociedad le encanta Julieta, le encanta Mark. Marc. La sociedad mira para arriba, sino las revistas de farándula que ponen esas tapas de, de, por decir de figuras que la gente quiere ser eso. La gente no quiere ser lo que tiene al lado La gente quiere ser lo que no puede ser A mí me parece que nosotros evaluamos acá A ellos como participantes dentro de la casa Y no, ni por las condiciones físicas Ni ni las económicas Porque si no, no lo hacer. voten Es más, que entre el más pobre y el más oh, pobre gana. Sin embargo, fue el mismo Tiago Quien dejó clara su voluntad De estar en placa para medir Qué le pasa a la gente con él ¿Cómo andamos? Bien, por suerte contento, tranqui ¿Estás contento? Sí de Estar nominado Sí, porque quería estar hace rato allá y no caía, no caía y ahora que caí estoy contenta. Bueno, no sé si me beneficia o algo de eso, pero ya quería sentir que se siente esto, que ven, venir acá y que me hagan estas preguntas que le hicieron a todos los chicos que pasaron por placa. El voto lástima existe. No existe el voto lástima. No existe. No existe el voto lástima. No, no. Es como dijo la chica del medio, panelista Sol. del medio Sol. Sol Pérez. Se evalúan un montón de cosas. Eh, nadie gana por su... No, historia. sí existe. Igual a mí me gustaría ah, que gane sí ¿Gana y por, por la, mal que la, la forma la de... Ser a ver, vos decís de que no existe, ¿por qué? No. Porque hubo un montón de historias tristes eh, sí. a lo largo de todos los gran hermanos. Bueno, por ahí Terribles no te vuelve historias. campeón, pero por ahí a la hora de votar... Terribles hay Tres historias. Da... Eh, chicos que huérfanos, que... cartoneros... Y vos la ¿por qué decís... la historia de Matías existe? Bañato, porque no lo que sí, fue... Sí, porque sí, quedó sí. demostrado... Perdón, quedó demostrado cuando estaba en placa Daniela. Que dio vuelta esa elección, ¿se acuerdan? Contando todo su drama bueno, con su el, mamá. La historia de Daniela también. Bueno, Viene pero ya una da, vuelta la ele, da vuelta la elección eh, porque ellas, la iban a votar a ellas, el, por el ella. El discurso lo compramos. Y se fue cata al final, ¿se, ¿se acuerdan? Nadie gana por su historia.